que seis mil acciones de gracias por las que nos son agradables. Texto del siervo de Dios San Alfonso María de Ligorio, en su obra Conformidad con la voluntad de Dios. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Amén.